Entre 350 y 2 mil pesos de multa pagarán quienes incumplan las reglas de funcionamiento de los parquímetros, los cuales comenzarán a operar en abril en el centro histórico de la capital poblana. El coordinador de regidores, Carlos Montiel Solana, comentó que la sanción dependerá del tipo de falta cometida por los automovilistas, así como la reincidencia del infractor. Será este viernes cuando el Cabildo discute el proyecto de reforma al Código Reglamentario Municipal, luego de que en días pasados fue avalada una iniciativa en la Comisión de Infraestructura y Movilidad, además de añadir el término estacionamientos rotativos en la normativa. Los motivos por los cuales habrá infracciones son exceder el tiempo máximo de cuatro horas, no registrar el vehículo, rebasar dos horas de estacionamiento sin registro, vehículos sin placas y ocupar alguno de los espacios destinados a personas con discapacidad o descarga de productos. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, prometió que lo recaudado se destinará a rehabilitar las vialidades del primer cuadro de la ciudad. La primera hora de estacionamiento será gratis, la segunda y tercera costará cinco pesos, mientras que la cuarta será de diez pesos. El alcalde afirmó que el ayuntamiento capitalino no invertirá un solo peso para arrancar el cobro de estacionamiento en la vía pública, pues será la empresa que gane la licitación quien gestiona la infraestructura.